Saludos, mi nombre es Carlos del canal Sharp's Interface. Hoy va a ser un video diferente, va a ser un video corto, ya que encontré un problema en el video ya de hace unos días sobre guardar tu configuración gráfica en archivo INI. El problema es que tú guardas toda esa configuración en el archivo INI ya con una ubicación ya escogida y con un nombre propio que tú le das a ese archivo. Pero como que funciona solamente como 3-5 veces y ya después no te guarda nada que quiero decir por ejemplo yo tengo aquí el juego empaquetado si se acuerdan en el vídeo pasado yo les dije que él creaba una carpeta llamada config dentro de la carpeta engine y dentro de config guardaba el archivo entonces ahora no me está guardando nada nada es nada entonces vamos a ver cuál es la solución de este problema bueno, la solución es tan simple como solamente escribir un nombre reservado que ya está en un real, que es este. No sé si se acuerdan que tenía aquí otra variable, si no me acuerdo, era sabe path, ¿vale? Tenía asignado un valor con una ruta específica, con un nombre de archivo n. Eso lo reemplacé por este. Esto ya es un nombre ya aquí reservado de un real que ya posee una ubicación ya establecida donde se guarda en un archivo INI. Y el nombre de ese archivo INI se llama game.ini. Ahí es donde se va a guardar toda nuestra configuración gráfica. Y ya es un archivo que ya está dentro del motor de un real no tienes que crearlo ni nada bueno bien entonces ya teniendo tu proyecto empaquetado solamente esto funciona por lo que he podido hacer esto funciona cuando el proyecto está empaquetado cuando tú abres el juego y configuras todas las opciones gráficas él lo guarda o sea esa configuración gráfica lo guarda en un archivo INI pero que está en una ubicación no muy intuitiva entonces ya le voy a decir dónde está entonces si hacemos botón Windows más R y colocamos el símbolo de porcentaje y colocamos la palabra app data y lo cerramos con símbolo de porcentaje listo vamos a retrocedemos y vamos acá a local entonces vamos a buscar el nombre porque esta carpeta tiene el nombre de nuestro proyecto de nuestro videojuego se voy a buscar el mío listo dentro de tu carpeta de tu juego encuentra una carpeta llamada save le damos ahí le damos a config le damos a windows no editor buscamos el archivo ini que es game ini y aquí está. están todas las, las opciones que tú has guardado bien espero que te haya servido comparte este video a, a aquella persona que está creando videojuegos o a ese grupo indie dame tu like y bendiciones